Vamos con un pase de último minuto a esta hora. Sí, muchísimas gracias. Nosotros continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores a propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de este 24 de enero del año 2023. Y tiene que ver precisamente con esta visita histórica e importante del ministro de Comercio de la República de Turquía, el excelentísimo señor Mehmet Mus, a nuestro país, quien cumple diversos compromisos, entre ellos asociados tenido una importante reunión bilateral, reunión de trabajo para repasar el mapa de cooperación con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho uno del Palacio de Gobierno. Recordemos que en la actualidad estas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía han alcanzado un nivel estratégico. Esto gracias a la visión del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que ha mantenido en la actualidad el jefe de Estado venezolano y su homólogo de Turquía, reyet Tayyip Erdogan. En esta oportunidad, en próximos minutos, se estará desarrollando un importante encuentro binacional desde el Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno, precisamente para adelantar alianzas en el ámbito comercial. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que le dan a esta hora al presidente constitucional Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro en el Salón Ayacucho, la delegación venezolana, así como también empresarios de la República de Turquía acá presentes. El objetivo es seguir avanzando y afianzando las relaciones comerciales. En este sentido, cobran especial énfasis las siete zonas económicas especiales de Venezuela como áreas de interés para la inversión de los empresarios. Y señores tengan todas... Y todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro binacional Venezuela-Turquía con la visita del excelentísimo señor Mehmet Musch, ministro de Comercio de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, firma de memorando de entendimiento. ...entre el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía... ...y el Centro Internacional de Inversión Productiva de la República Bolivariana de Venezuela. Firman... ...excelentísimo señor Nail Olpak... ...presidente del Consejo de Relaciones Económicas Extranjeras de Turquía. Ciudadano Héctor Silva, presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de la República Bolivariana de Venezuela. del ciudadano Tarek El Aizami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular del Petróleo. Sería así. ¿no? Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros, apreciados ministros, ministras... ...y demás integrantes del gabinete del gobierno bolivariano de Venezuela... ...querida primera combatiente Silvia Flores de Maduro... ...excelentísimo señor Mehmet Mus ...ministro de Comercio de la República de Turquía... ...honorable delegación del gobierno de la República de Turquía... ...distinguidas personalidades y representantes... ...de la esfera empresarial y comercial de Turquía... ...excelentísimo embajador... ...y demás invitados especiales... ...que nos honran con su presencia el día de hoy... ...y a través de ustedes... ...le enviamos un cálido saludo... ...de hermandad... ...al querido pueblo turco. Señoras y señores... ...quiero en primer lugar... ...extenderles nuevamente a todas y a todos... ...un caluroso y fraternal saludo de bienvenida... ...a este importante encuentro... ...luego de esta intensa agenda de trabajo conjunto... ...que hemos desarrollado y de la cual estoy seguro... ...surgirán en el futuro próximo grandes acuerdos y oportunidades... ...para el fortalecimiento de la cooperación bilateral... ...para el desarrollo de nuestros pueblos. Quiero comenzar recordando que a partir de la primera visita oficial... ...del presidente Nicolás Maduro a la República de Turquía... ...en el mes de octubre de 2017... ...en el marco de la segunda comisión mixta... ...de cooperación Venezuela-Turquille... ...y posteriormente con la primera visita oficial... ...a Venezuela del señor presidente Erdogan... ...en el mes de diciembre de 2018... ...nuestros países establecieron importantes mecanismos de cooperación... ...e intercambio recíproco... ...que han dado como resultado el florecimiento... ...de una gran relación de solidaridad y fraternidad... ...entre Turquille y Venezuela... ...en aras de alcanzar un objetivo común... ...que no es otro que la construcción de profundas y sólidas relaciones. Los tiempos futuros vislumbran grandes desafíos para nuestros gobiernos... ...demandando el mayor grado de diálogo y cooperación... ...de las políticas e iniciativas que impactan... ...en los diferentes ámbitos de la vida de ambos pueblos. De allí que estamos ante la oportunidad histórica de elevar... ...nuestro relacionamiento a los más altos niveles ampliando el horizonte de nuestra cooperación que nos permita trazar el camino virtuoso para los tiempos presentes y las décadas futuras. Desde la suscripción en el año 2018 del acuerdo de desarrollo comercial entre Turquía y Venezuela, pasando por el acuerdo para evitar la doble tributación suscrito el 3 de diciembre de 2018, junto al acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, hemos establecido un marco jurídico robusto, que sienta las bases de un intercambio comercial bilateral más ágil y confiable en las más diversas áreas estratégicas. En cuanto al intercambio comercial, nuestros países registraron entre el año 2017 y 2021 una cifra promedio de más de 500 millones de dólares, elevándose a más de 800 millones el pasado año 2021. Solo el año 2022 las exportaciones de productos como el hierro, acero... ...productos químicos, orgánicos, coque de petróleo... ...productos ferrosos, maderas, aluminio y uria... ...representaron un incremento del 12% con respecto al año inmediatamente anterior. Por su parte, las importaciones desde Venezuela... ...alcanzaron una cifra de 691 millones de dólares en el año 2022... ...lo que significó un incremento del 25% respecto al año 2021... ...principalmente en los productos alimenticios, abonos minerales como el hierro y acero... ...y productos químicos, todo lo cual refleja los escenarios de amplias ventajas... ...que se han generado en materia de exportaciones e importaciones para ambos países. No puedo dejar de manifestar, como lo ha hecho Venezuela en las diferentes instancias y foros internacionales... ...y hoy, en el marco de este acuerdo bilateral o de este encuentro bilateral nuestro más firme rechazo y repudio a la política criminal de imposición de medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, por parte, por parte de los poderes hegemónicos mundiales sobre diferentes países soberanos, pretendiendo con ello impedir el ejercicio del derecho soberano, ...que tienen los pueblos de procurar su desarrollo integral... ...y más cuando se trata de países que poseen capacidades energéticas... ...industriales, agrícolas, técnico-científicas, entre otras... Que, a, ...que coayuvan en la ecuación de equilibrios... ...y la complementariedad de otros pueblos y otras regiones. Permítame, señor presidente, referirme, referirme a Venezuela. Nuestro país posee grandes potencialidades para expandir... ...los diferentes mecanismos de cooperación en distintas áreas productivas que forman parte del encadenamiento industrial necesario para la República de Turquía e impulsar con ello acercamientos entre proveedores nacionales e importadores turcos de productos como petróleo, crudos mejorados, alambre de aluminio, coque de petróleo, metanol, oro para fines no monetarios, productos de hierro y acero, en el sector agrícola el etilenglicol, uria, café, frijoles secos, tabaco, entre otros rubros, necesarios para los mercados internacionales y sobre todo para el pueblo turco. Además, Venezuela posee actualmente capacidades instaladas para establecer alianzas en los sectores automotriz, farmacéutico y de manufactura, así como una gran diversidad de recursos como el oro, diamantes, minerales, recursos hídricos, diversidad biológica, tierras fértiles y una infinidad de ventajas atractivas para la inversión. En materia energética, pues, Venezuela como primera reserva ...de petróleo del mundo y poseedora de importantes reservas de gas... ...hoy hablamos una amplia agenda de trabajo conjunto con Turquía... ...en este ámbito energético del gas... ...juega un papel importante en cuanto al uso de la energía... ...para, para lograr el crecimiento y el desarrollo integral de nuestros pueblos... ...más aún en el contexto de la crisis que atraviesa el mercado energético mundial... ...y por ello comprendemos... ...la necesidad de impulsar políticas e iniciativas que permitan a los países acceder a las fuentes de energía... ...y a procurar una transición impostergable a fuentes limpias que atenúen la grave crisis climática. Finalmente, desde Venezuela reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de seguir avanzando en conjunto... ...redoblando esfuerzos con el mayor dinamismo posible, de manera armónica, como ha sido siempre, para fortalecer... Y desarrollar cada día más nuestra alianza de cooperación estratégica en favor de nuestros pueblos. Quiero cerrar mi intervención con una frase del señor presidente Nicolás Maduro que lo acaba de decir en una reunión privada. Tenemos que construir y consolidar una relación bilateral que exprese la fuerza del nuevo mundo multipolar que están haciendo. Muchas gracias a todas y a todos. palabras del excelentísimo señor meme ministro de comercio de la República de Turquía Sayın Devlet Başkanı, Estimado, excelentísimo Venezuela Presidente, kıymetli katılımcıları, Estimados participantes, ve Estimados y estimadas eh, empresarias, Başta, primero, me gustaría agradecer a su Maduro excelencia başkanı, para üzere, e, emeği geçen hacer gerek, posible esta reunión nosotros. Me gustaría darles muchísimas gracias. Realmente, Salih, e, muchas gracias Ayrıca. también por Ayrıca la cálida atención de. brindada a mi Bugün delegación. E, hoy en, en día, en, en nuestra delegación, tenemos los empresarios y también presidentes y representantes de los sectores en nuestra delegación. En este marco, eh, para mejorar y profundizar nuestras relaciones con Venezuela, eh, vamos a mejorar nuestras relaciones con Venezuela a través de esta eh, visita. Estimado... Eh, eh, el presidente de Turquía y también su excelencia Nicolás Maduro siempre nos han indicado el camino correcto para mejorar nuestras relaciones bilaterales y también están abiertos abierto la camina. Eh, las relaciones eh, comerciales y económicas entre ambos países eh, empiezan desde el año 2016 con la eh, voluntad decisiva por parte de ambos presidentes. De hecho, nuestro volumen comercial ha ido creciendo, logrando 100, 1, 100 millones de dólares. En sus vuelos, las aerolíneas turcas y también el transporte aéreo eh, de cargo ha jugado un papel y ha jugado un papel de un puente muy importante uniendo de Caracas y Estambul, y ahora ha aumentado sus vuelos a siete vuelos a la semana. También eh, Deich eh, también tiene sus actividades, Consejo de Relaciones Económicas Exteriores... ...y los empresarios turcos ya van a visitar eh, Caracas con más frecuencia y regularmente. Es su excelencia... Señor presidente y estimados participantes, la situación actual nos muestra que eh, los contactos entre ambos países dan sus frutos y que tienen reflejo en el mundo comercial. Esta sinergia eh, nos está reflejando como un punto de inflexión gracias al acuerdo de el libre comercio, con lo cual en el próximo periodo vamos a eh, aumentar estas relaciones junto con la participación de los empresarios de ambos países y así vamos a variar nuestras eh, relaciones económicas y profundizarlas. Y la capacidad de producción de Turquía junto con los riquezas naturales de Venezuela nos ofrece un potencial enorme. Las economías de ambos países tienen carácter de economías complementarias y en este sentido los, las autoridades venezolanas y también emprendedores tenemos que unirlo con nuestro potencial y buscar los caminos, la eh, respuesta de, de pregunta, cómo hacer un buen negocio. Con, en este sentido, eh, ...seguro que nuestra reunión va a dar sus frutos... Eh, eh, ...seguramente los participantes van a aprovechar estas propuestas y dar pasos concretos al respecto. En este sentido, especialmente en el sector de contrataciones, tenemos que subrayar que tienen un papel primordial. En muchas geografías, tierras del mundo, eh, bajo distintas condiciones en muchos países, tienen una gran capacidad de adaptación con unos servicios de calidad y los, las empresas contratistas turcas seguramente ...puedan aportar a la construcción de infraestructura y superestructura de Venezuela... ...están listos para ofrecer estos servicios. Aparte de los servicios contratistas, también en el sector de alimentaciones... ...y también energía, turismo, podemos cooperar en muchos sectores. Aprovechando estas oportunidades... Eh, vamos a también eh, proporcionar el respaldo a todos los emprendedores estimado eh, presidente y estimados participantes eh, Turquía va a buscar, va a dar todos los pasos para mejorar la cooperación con Venezuela y tenemos esa voluntad alta voluntad eh, los sectores privados de ambos países van a aprovechar este momento y van a eh, poner todo su esfuerzo y yo lo creo sinceramente. Eh, me gustaría agradecerles a todos y todas que han trabajado mucho eh, para organizar esta reunión, obviamente empezando desde su, su excelencia, señor presidente, y también señoras y señoras ministras, ministras, y también los representantes del mundo eh, empresarial. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Estimada delegación de Turquía, Salán con Bienvenidos y bienvenidas a Sudamérica y a su patria en Sudamérica, que es Venezuela. Estamos apenas a 12 horas y 30 minutos en vuelo. Un momentico, pues. Y frente a frente en el mar... ...cruzando el mar Caribe, cruzando el Atlántico... ...cruzando el mar Mediterráneo... ...estamos a 25 días apenas. Ida y vuelta. Lo dijimos cuando nadie hablaba de eso. El futuro que nos espera... ...a las relaciones económicas, comerciales... ...entre Turquía y Venezuela... ...es un futuro de prosperidad, de crecimiento... ...y de beneficio compartido, de beneficio mutuo. Así ha sido y así será de aquí en adelante, así será. Lo que vamos es para arriba. ¿Ah? Lo que vamos es para arriba. ¿Ah? Bueno, mi saludo a todos los invitados. Ministro Mehmet Mus, ministro de Comercio... Embajador Nasi Aydan Karaman Nonglou. bienvenido a toda la delegación del Ministerio de Comercio. A los diputados de la Gran Asamblea Nacional de la República de Turquía siempre bienvenidos. Al Comité de Relaciones Exteriores, DEC, presidente del Consejo de Relaciones Económicas Extranjeras de la República de Turquía. Nail Olpak, a la Asamblea de Exportadores de Turquía, a Mustafa, su presidente, a Kmek, vicepresidente, a Huseyin, bienvenido, hermano, al Consejo Empresarial Turquía y Venezuela, a Ligalip... y Faradin Yatsir, ¿Mm? a todos los ministros consejeros de la Embajada, a la amplia delegación. Empresarial, aquí presente a Yudset, Alicán, Mustafa, Ahmed, Hanife, Hassan, Volcán, Hedille, a todos, bienvenidos. A todos los representantes del sector transporte, al señor Hamet Bolak, presidente del Consejo de Administración de Turkish Airlines. Siempre bienvenido Turkey Airlines. Para ampliar, ya tenemos siete vuelos semanales, tendremos 14, 21, 28 y muchos más. Porque Turquía Airlines no solo une a Caracas y Estambul, une a Sudamérica con toda esa zona de Euroasia. Euro Nos une. ¿Mm? Cientos de venezolanos y venezolanas. Se van hasta Estambul a disfrutar de Turquía. Y desde Estambul después al mundo árabe, al mundo asiático. Cientos, ¿verdad Ernesto? ¿Mm? A todo el sector transporte, al sector agroalimentario. A Nedar, Erdal, Tachín, Mehmet, Erhan, Fatit, Aydin, Enre, Mehmet, Yarsin, Osman, Mustafa, Mohamed. A todos, bienvenidos al sector agroalimentario, ¿ah? al sector químico, Cervet, Ana María, aquí hay una Ana María, Setin Nurkan, Mehmet, Ucaner. al sector textil, Suat, Murak, Abdul Kadir, Khalid. al sector metalúrgico, minero, Metin Admet Turkar, Anur, Betulaya, bienvenido. ...y bienvenida... ...igual... ...a todos los ministros... ...ministros, el compañero vicepresidente... ...sectorial de economía... ...ministro... ...de petróleo... ...Taret Olaysami... ...bienvenido... ...a... ...los ministros de comercio... ...transporte... ...industrias... ...agricultura... Cultura, al presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela, al presidente de FEDECámaras, Carlos Fernández, al presidente de Conindustria, Luigi Picella, al presidente de la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, Cavidea, Juvenal Alberáez, y a todos los delegados, empresarios, empresarias, presentes, siempre bienvenidos a este... ...encuentro, donde culmina una jornada de trabajo productiva. He tenido una conversación privada con el ministro Mehmet Rus, extraordinaria, donde hemos ratificado las grandes metas de intercambio comercial y hemos ratificado el camino de avance en la integración de las inversiones y el desarrollo económico productivo de nuestro país. Presidente Endorgan, nosotros lo vemos como un hermano mayor. Como un hermano de nuestro país. El presidente Endorgan ha sido un gran hombre como presidente. Y debe saber el pueblo de Turquille que nosotros queremos y amamos al presidente Erdogan. Porque él ha sido bondadoso, de corazón grande. Y él en las peores circunstancias que vivimos, en los años 17, 18, 19, 20, el presidente Erdogan siempre estuvo con Venezuela. Siempre estuvo a nuestro lado. Siempre tendió su mano amorosa y cariñosa para nuestro país. Un saludo al presidente Erdogan, un saludo al pueblo de Turquille. Y siempre hemos dicho, ministro, ministra, ¿Mm? tienen cara de ministro todos ustedes, cara de trasnochado como que no durmieran, ¿La ¿verdad? Tienen los ojos hinchados. ...en cambio los empresarios los ven felices... ...claro si la economía está creciendo no está feliz ...siempre le hemos dicho... ...debemos convertir las extraordinarias relaciones humanas... ...políticas, diplomáticas, culturales... ...civilizatorias entre turquille... ...la gran patria turquille... ...y la gran patria venezolana... ...en extraordinarias relaciones económicas integrales. Siempre lo hemos dicho. Y creo que vamos por ese camino. Nos hemos propuesto grandes metas comerciales. Lo decía, en 12 horas y 30 minutos... ...usted pone una mercancía en Estambul. Y en 12 horas y 30 minutos... ...usted pone una mercancía en Caracas... En 25 días pone un container poderoso en, el, en los puertos de Estambul o en los puertos de La Guaira o Puerto Cabello. Creo que hemos venido creando las condiciones de confianza mutua, las condiciones logísticas y las cosas funcionan cada vez mejor. Venezuela ha entrado una nueva etapa de su economía. Estamos empeñados, empeñados firmemente en mantener las políticas de estímulo al crecimiento económico, sobre todo de la economía no petrolera. Ya tuvimos unos indicadores poderosos en los últimos seis trimestres. En los últimos dos trimestres del año 2021... Y en los cuatro trimestres del año 2022, indicadores poderosos de crecimiento de la economía en general, pero particularmente de crecimiento de la economía no petrolera. En el siglo XX, en Venezuela se descubrieron grandes yacimientos de petróleo. Y desde temprano, en el siglo XX, Venezuela sustituyó toda su economía agrícola, productiva, todo su comercio interior y exterior, solo por producción de petróleo. Fue una gran riqueza. Pudiéramos decir que 120 años Venezuela... Solo produjo petróleo. Extendió la mano, cobró los petrodólares y en lo fundamental compró ya elaborado todo lo que necesitaba para su consumo interno. 120 años de dependencia absoluta y única al petróleo. Y toda la economía se organizó alrededor. ...de los petrodólares, de la inmensa riqueza petrolera. Cada vez más inmensa, cada vez más grande. Yo lo decía hoy en mi discurso... ...ante los 33 países de la comunidad de Estados latinoamericanos... ...y caribeños, CELAP. discurso que tuvo un gran impacto... ...adentro de la plenaria me cuentan... ...varios presidentes que me llamaron... ...y primeros ministros del Caribe... ...tuvo un gran impacto la denuncia que hice... ...del bloqueo y las sanciones criminales... ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...contra la economía venezolana... ...porque a veces señores empresarios no se sabe en el mundo... ...lo que ha pasado en estos cuatro, cinco, seis años... ...a pesar de que lo decimos, lo repetimos... Pero las grandes agencias internacionales no lo dicen, lo callan. Para seguir repitiendo el relato de Venezuela que han repetido durante los últimos 10 años, por lo menos. Lo dije hoy, ante la CELAP, las sanciones criminales que se aplicaron como método de tortura económica para originar un colapso económico y una implosión social de la sociedad venezolana, nos hicieron perder en su momento el 99% de los ingresos petroleros de un país con 100 años de dependencia petrolera. Pasamos de 56 mil millones de dólares de ingresos anuales a 700 millones de un año a otro. Apenas 700 millones de dólares. Ustedes son empresarios. Rápidamente su mente saca cuentas, como una computadora. 56 mil, hermano, a 700 diríamos aquí, náhuara, y resistimos para garantizarle al pueblo su alimentación, su educación, su salud, su derecho a la vivienda, su derecho al trabajo, pero se crearon grandes heridas, brutales heridas de desigualdad social, de desigualdad en diversos campos de la vida de la gente de a pie. ...de la gente común. Y resistimos firmemente... ...y nos planteamos una estrategia... ...para retomar... ...un camino de crecimiento económico... ...más allá de la economía petrolera... ...para rehacer nuestros negocios... ...de la economía no petrolera... ...y para rehacer paso a paso los negocios de la economía petrolera... Definimos 18 motores de intencionalidad, de crecimiento, de trabajo. Y empezamos a trabajar de manera armónica decisiones públicas, políticas públicas, de estímulo de los 18 motores de crecimiento económico. Y tuvimos aciertos importantes, tuvimos aprendizajes importantes que nos permitió comenzar a encaminar la economía venezolana y tener un logro importante, un primer logro, no cantemos victoria, no cantemos victoria, un primer logro, que Venezuela tuviera en el año 2022 el mayor crecimiento económico de las economías de América Latina y el Caribe. Y sobre todo, lográramos ese crecimiento con la economía no petrolera. Un logro muy importante que nos estimula... Y nos dice que vamos por el camino correcto y que hay que profundizar las decisiones, las medidas para avanzar en ese camino del estímulo acompasado de los 18 motores de crecimiento que tiene Venezuela. Gracias a Dios que los tenemos. Así que esta reunión empresarial, Ministro Memep, se da en un buen marco de estímulo. ...de optimismo, de esperanza renovada... ...para que nuestra... ...industria, nuestro comercio crezca... ...para que ustedes traigan sus inversiones... ...que serán garantizadas y protegidas en Venezuela... ...como ustedes saben... ...para que ustedes hagan negocio con los empresarios privados... ...con la empresa pública de Venezuela. Venezuela está abierta a la inversión productiva... ...y garantizada en todos los sectores. En la producción de alimentos... ...en el comercio, en la agroindustria... ...en el turismo... ...en la industria... ...para hacer asociaciones, alianzas. Estamos abiertos, como ustedes saben en la inversión en el sector petrolero, petroquímico, en el sector del gas. Venezuela tiene certificada, como ustedes conocen, la mayor reserva petrolera del mundo. Y estamos certificando la mayor, la cuarta mayor reserva de gas del mundo. Venezuela es un país lleno de recursos naturales. Estamos abiertos a sus inversiones en todos los sectores de la economía. En el sector de la minería, del oro, del hierro, del acero, de la bauxita, del aluminio, de los diamantes. Estamos abiertos, pues, y listo, En base a la confianza mutua que tenemos, en base a, a la amistad que tenemos... ...en base a, al amor que hemos cultivado... ...el presidente Endorgan y mi persona... ...entre los pueblos... ...estamos, ministro Mejme... ...listos para avanzar sobre grandes objetivos... ...de encuentro económico... ...de avance comercial... ...y de inversiones productivas... ...que lleven a nuestros países... ...a estados superiores de prosperidad... ...la prosperidad económica... ...conquistada a pulso... ...en base al trabajo... En base a la unión, le decía al ministro frase que fue copiada y robada por el ministro Tarek en su discurso. Estamos en un nuevo mundo. Conocemos por lo menos 7.000, 8.000 años de civilización humana. Y en 7.000, 8.000 años de civilización humana, la humanidad ha visto llegar y pasar un imperio detrás del otro. Hemos vivido 7.000 años de imperios que aplicaron diversas formas de dominación o colonización de regiones enteras de... ...el planeta Tierra. Es el siglo XXI, el primer siglo... ...donde la humanidad entera... ...los más de 194 países que existimos... ...vemos el panorama alentador de las oportunidades... ...y de la igualdad para el desarrollo entre las partes de manera pacífica para que todos los países podamos progresar, prosperar, entendernos y respetarnos. Ese ideal de igualdad y de respeto mutuo entre los países, no importa su tamaño, no importa su cultura, sus costumbres, es un ideal que marca ya el siglo XXI y es el ideal supremo de un mundo multipolar, ya ha nacido un mundo multipolar. Y Turquía y Venezuela vamos adelante en la vanguardia de la construcción de ese mundo multipolar. Nosotros hemos apostado nuestra vida. Primero nuestro amado comandante Hugo Chávez, siempre presente con nosotros. Apostó su vida en la construcción de otro mundo. Decía el comandante Chávez por el año 2000 un mundo mejor es posible y fue con él que lo recuerdo aquellos años Cilia, mi esposa Cilia Flores aquí presente Silita por allá por el año 96 por allá por el año 97 Castro Soteldo ...Antonio Morales estaba en el liceo, todavía en Apure... ...ni se ocurría todavía que iba a ser soldado... ...tú estabas en la universidad... ...eras un muchacho imberbe... ...estudiante de criminología... ...por allá por el año 96, 97... ...confieso... Yo siendo un joven revolucionario de varios años de lucha, nunca había escuchado el concepto geopolítico de la construcción de un mundo multipolar sin ningún imperio hegemónico. Y la primera vez en mi vida que escuché ese concepto en un debate de un equipo, fue se la escuché al comandante Hugo Chávez. Dijo, nosotros, vamos al poder político, por la vía electoral, vamos a la campaña electoral, y al llegar al poder, vamos a tener una política internacional independiente, soberana, con una visión de geopolítica mundial nueva, diferente, no dependiente, no vamos a ser esclavos de nadie, nos dijo. Año 96, un sueño. Año 96. Era un sueño, Castro Sotelo. Sueño hermoso que nos motivaba, nos movía, nos movía el alma. Nos daba sentido para vivir y para luchar. Lo veremos, nos dijo. El mundo multipolar, el mundo sin hegemones, el mundo sin imperios dominantes... Pasaron los días, las semanas, y dentro de pocos días, el 2 de febrero, se van a cumplir 24 años que el comandante Hugo Chávez entró por primera vez a este palacio presidencial ya como presidente electo y legítimo de los venezolanos y las venezolanas. 24 años, embajador, 24 años, meto. Tú tienes 40 años. Tenías 16 años cuando Chávez llegó aquí. Y en estos 24 años hemos dado todas las batallas que nos ha tocado. No nos quejamos de nada. Hemos sido firmes y consecuentes con la utopía concreta que nos movió. Hemos sido firmes y consecuentes con los sueños y la esperanza renovada de un mundo mejor. Y hemos visto con nuestros ojos nacer ese mundo. Y en ese mundo nosotros vamos con orgullo, con una bandera. La bandera de la paz, la bandera de la integración, la bandera de la prosperidad humana, la bandera del diálogo de civilizaciones, del diálogo de religiones. A ese mundo pertenecemos. Así que cuando ustedes, empresarios y empresarias, acercan posiciones, comparten inversiones, así que cuando ustedes vienen a Sudamérica, a territorio de Venezuela, a traer su experiencia, su tecnología, sus mercados y sus inversiones, piensen que más allá hay un más allá. Y que toda la prosperidad económica que estamos construyendo es la base sólida de un mundo diferente, de un mundo mejor, el mundo del futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que le damos las gracias por su visita a Venezuela, le damos las gracias por sus inversiones en Venezuela y les decimos, en Venezuela encontrarán la hermandad y encontrarán siempre un abrazo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Turquille, que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Han sido precisamente las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al término de este importante encuentro binacional entre Turquía y Venezuela. Avanzan así estas relaciones a un nivel sólido, a un nivel estratégico en el ámbito Comercial. Allí tienen la imagen del jefe de Estado venezolano. Ese saludo al ministro de Comercio, Mehmet Mus, de la República de Turquía. El saludo también afectuoso al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En la información, despedimos este contacto del Salón Ayacucho, el Palacio de Gobierno.